Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estamos aquí para ver el último. El último monstruo, básicamente. Vamos a coger las curachones necesarias. Buf, no tengo ni para tres de estas. Buf, me cojo dos de estas, creo yo. Que va a ser lo más adecuado y una de estas. En vez de cogerme... Al final me cogería solo uno de estas. No es lo más guachi, pero bueno. Hecho que hay. Vale, vamos a poner los Spark al máximo. Y a darle al de invocachone. de invocachone se lo podemos dar por este. Porque al final no puedo empujar a los jefes con acelerón. Así que vamos a quitar esto. Vamos a mejorar este al máximo, pero del tirón, vale, y punto pelot, los pelotes, vamos allá, a ver, a ver, a ver, que se cuece por aquí, invocación de los maglodo, vale, al máximo, mago maguísimo, Vamos a darle exo escudo, es muy importante. Igual que el del reflejo. 550 nos piden. Pensé que era 500. No voy a poder subir todos, eh. Dato very, very important. It's not possible to increase the level. No sé si lo he dicho bien. Mi nivel de inglés es pésimo. Vale. No me queda para todos. Este cuánto hace, 59, 148 y 59, pues vamos a darle a este, me queda ni para uno más, ¿eh? Bueno, tengo uno más por la poción esa rara, se lo voy a dar al de ráfaga, venga, la poción, ¿eh? Venga, ya está, ¿cuántos objetos tengo? Tengo pocas curaciones, y vamos a puntos de héroe. Vale, como es el jefe, esto ya no lo necesito, vamos a poner eh, el alcance de hastío, me va a dar un poquito igual, alcance de movimiento, vamos a ponerle esto y sería conveniente algo más, el hastío, el alcance, se lo puedo quitar y se lo doy aquí o se lo doy aquí. A los regalos de Spark Probabilidad aleatorio Se lo voy a dar a la vida no me, no me lo voy a jugar Vamos con Rabbit Luigi, se lo quitamos a esto Recuperación del Spark Por lo que pueda pachar ¿eh? Y me quedan tres El agotamiento Puede ser interesante De esto me queda solo el daño de arma Así que se lo vamos a dar no le voy a dar la vida al máximo, es lo único que me chirría, ¿eh? Pero es que no tengo nada más. Puedo quitar... Hombre, puedo quitar esto, porque al final no voy a tener tantos enemigos. Siempre va tal y se lo doy aquí. Y este del Spar son dos. El daño de arma, el daño crítico me interesa. Alcance del rebote también me, in me puede interesar... Y este que alcance el cadena 2-4, sí que me interesa. Porque si salen portales, o al final termina saliendo alguno, igual si quito esto, se me quita lo de arriba, ¿no? Efectivamente, lo necesito. Así que nada, se me queda uno ahí pendiente. Que lo podemos dar a esto. Mm, alcance de agotamiento. Pues es solo uno. Recuperación, venga, de agotamiento. Creo que al jefe no le afecta esto tanto. No lo sé. Vamos a darle la vida a esta, que es importante. Vamos a quitar los acelerones, porque solo. Eh, no me interesa del todo. ¿Y esto qué? Eh, aumento de encadenamiento. Daño por golpe 5% más a partir del primer impacto. Hombre, pues puede ser interesante. Darle. La verdad. Y esto de los Spark. Energía. Cuando se usa, cada Spar tiene un 25% de probabilidad de otorgar un nuevo punto de acción. Esto también me interesa, pero yo creo que me quedan dos. Alcance de la aluvión. Vamos a darle el alcance del aluvión. No, el daño. Vamos a recuperar. Vamos a darle aquí y ya está. Vale, y me quedaría este que no lo veo usar, así que no me molesto, la verdad. Tengo... Bueno, sí, al final tengo todos la vida al máximo Venga, vamos así, chicos Dios dirá, llevamos 5 minutos de vídeo Normal que lo hayáis pasado para adelante Pero entramos a la acción, eh Vamos para allá Vamos para allá Vamos a tratar de hacerlo bien desde el principio Cosa difícil para mi persona No tengo ningún enemigo aquí cerca no, si me quedo a este lado, igual ni se me acercan, ¿eh? Tengo aquí solo al jefe. Al jefe, que vamos a analizar, vamos a ver cuánto movimiento tiene, porque me tiene pinta de que tiene bastante movimiento. Tiene bastante movimiento, ¿eh? Tiene bastante movimiento. Al moverse form de forma voluntaria, golpea automáticamente a los enemigos... ...de tamaño similar con los que se cruce... ...para obligarlos a apartarse. Grande, ¿no? Lo siguiente aplastará todo lo que se encuentre en su camino. Vale. Pues nada, chicos. Vamos allá. ¿Me gustaría nada más empezar a curarlos? Pues claro que sí. Pues si me quedo aquí cubierto... ...¿qué quieres que te diga? Aquí esto no va a llegar... Así que... Voy a darle a este ya directamente, tío. Todo críticos. No voy a usar todavía nada. Le daño, ¿eh? Esto es de salpicadura. Muy me gustaría, pues sí me gustaría porque aparte me quito los barriles que me puedan sin querer dañar a mí mismo así que perfecto y vamos con este vamos a invocar al Maglodo que es un buen aliado o debería ser un buen aliado Y esta, ¿qué tal rango tiene? Podría ponerlo incluso un poquito más para atrás. ¿Aquí? No, aquí es demasiado. Vale, pues vamos a, a darle. Se va a mover... Al final no le he puesto el alcance. Yo creo que no voy a hacer... Bueno. Vamos a... ¿Por qué tengo...? El punto de acción que he hecho. Ah, invocar, claro. Vale, pues me voy a curar con este. Me voy a curar esto. Perfecto. Por el que dirán. Vamos a pasar el turno al enemigo y ya vamos por 13.000 puntos de vida. Pues sí que se acercan. Bueno... Este es el que más me va a molestar. Buah, y me tienes que dar de primeras. Esto mira que me molesta, tío. Vamos a darle el agotamiento. Me voy para atrás. No le llego, eh. Qué rabia. Vale, tengo que sacar a Edge de aquí. Y a la Peach, a la Estela también. Con este. Vamos a golpear. Vamos a darle así. El barril al que está al lado. Le hace algo de daño, yo creo. Sí, le hace algo de daño. Vamos a ver hasta dónde llega este. Mira, justo me quedo protegido aquí con esta. Y, y, y, y, y. y... Lo suyo sería curarla. Vamos a curarla. Y el que más me molesta es este tío. Este tío, 1799. Es que vaya pedazo de vida que tiene este perruno. ¿Le llego? No le llego, tío. Esta que es débil, a descarga. Vamos a poner esto así. Y lo lanzo fuera. El grandullón claramente no. Algún nada. Se va fuera incluso. Vamos para allá. Vamos a... Puede que sea interesante. Buf. Le hago el hastío. Es que no cojo a aquellos de atrás, pero... Vamos a hacerle el hastío al grandullón, que todavía no se nos acerque. Y el resto, a ver qué dicen. Me voy a quedar aquí detrás. Vamos allá. Van a ir a por edge, todos, ¿eh? Los, bueno, los todos. Los dos que son de distancia van a ir a por edge. O deberían. No va, ¿eh? No van. Ya empezamos con las mierdas varias. Ya empezamos con las mierdas varias. Con esta me voy a curar en salud poniendo el aluvión de espadas. Con esta ya sí que sí tengo que hacer esto. Recuperación de Spark otra vez. Con este teniendo ahí al lado esto, pues puedo. ¿No le doy al portal, tío? Los pongo del otro lado, lo pongo aquí. Sí que puedo golpear varios. Pues me voy a quedar aquí. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero... Vamos a hacer esto. No los mato, creo, a los portales, porque me interesa no matarlos en este caso. Vale, se quedan un pelo de culo, me viene bien. Y golpea a los que están detrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco rebotes... Y dime que con esta puedo golpearle. Le golpeo. Vale. La voy a volver... No puedo volver a curarla, pero debería. Y este si le doy con arma... ¡Uf! El grandullón me va a molestar bastante, ¿eh? Este es el que nos atrae. Este se queda ahí, este se queda ahí. Bien. Bien. Bien mierda que no puedo hacerle acelerón. Ah, sí puedo hacerle acelerón. Pero no lo ha marcado, ¿no? Realmente. Vamos a darnos protección. Porque me lo veo venir todo. Recuperación de Spark. ¿Esta que Movimiento. Hasta aquella esquina podemos ir. Hasta aquí. ¡Oh! No me digas que estamos al límite. Uf, estoy al límite ahí. Vale. Vale, aquí estoy al límite. No, vamos a golpear al grande. Y se quedará con unos mil... Más o menos. Mil... 1800 vale aprovechando el spark no de hecho vamos a darle para atrás este lo vamos a traer para aquí vamos a ir golpeando al no no le doy desde aquí al grandullón Tío, ¿en serio? Es que desde aquí yo creo que me da, ¿no? No, no me golpea. Incluso detrás. Vale, vale. Me puedo quedar aquí. A ver, tío. Aquí. Que se acerque el grandullón. Es débil a agua, si no recuerdo mal. Así que nada. Y ahora, con Estela, la jugada inteligente, me dice que haga esto desde aquí y lo mandamos fuera. Acelerón. Y esto. Que se vaya en diagonal, le tire fuera y aún encima se aleje. Se cae fuera y se cae. Vale. Perfecto. Nos quedamos... Aquí. Y creo que le bajamos de los 10.000. Está ahí, ahí. 10.900. Efectivamente. 9.900, perdón. Y creo que ya nada más. Porque con este no le voy a alcanzar. Con esto. Vamos a hacérselo. No vaya a ser que haya calculado yo mal. Pues sí. He calculado mal porque golpea esto. Bueno, no es que haya calculado mal. Es que me lo ha puesto... Regularcillo, vale, se viene la tarea dura, ardua tarea escapar, escapar y escapar. Venimos para aquí, Dios sí va a explotar esto de aquí. Vale. Hay que sacar a Rabbit esta. Y esta. De aquí. Entonces, con Rabbit este... Me quedo aquí al límite de que me dé o no me dé. Aquí me puede dar. Así que, por si acaso, vamos a hacer esto así. La mierda es que... No rebota como me gustaría. Vale. Aquí estoy dentro del... Del... Este que me da. La Rabbit. Igual tenemos hasta suerte. Invocando el maglodo. Igual logramos evitar que nos... Que nos golpee. Uh, le quitamos el que pueda golpear. Sí. Bueno, sí. Con Edge... Dañamos esto... Y nos curamos en salud. Y con esta... Debería... Curarme, debería curarme y atacar nueve mil quinientos, seiscientos, mil cien. Hombre, vamos a proteger este, aunque tengamos ya el escudo del anterior. Recuperación de Spark. Así que creo que ya estaría. Espero que no me lo mate. Entre la protección y tal... Va por el maglodo y le hace daño a su compañero. Nos viene de lujo. No lo mató, ¿no? Ay, qué perro que desde ahí nos golpea. Vale. Vale. Le hizo daño a su, al Goomba grande Tengo con esta... No, no tengo con esta darle... Creo que con este solo voy a usar los Spark Porque no me interesa que se nos acerque el grandullón Y nos la pueda liar Entonces hago esto y hago esto. Recuperación de Spark, nos viene genial. Con el Goomba, cuánto movimiento nos podemos quedar aquí bien. Con Edge. Con Edge. Si le ataco desde aquí, no mato al Grandullón. Pero es que con esta tampoco tengo para hacerle daño. Bueno, luego puedo usar el hastío. Así que creo que... Va a ser... Aluvión de espadas. Por si sí se mueve y le golpeo. <risa> Bien, se va a mover Aluvión de espadas No, pero después yo creo que le mata ¿eh? Por si acaso Vamos a hacer el hastío No, no le estoy cogiendo al grandullón Ahí oh. Tenía que haber, pues voy a Voy a matar a este no quiero quitar el hastío al gigantón, yo creo. Bueno, puede que sí. Vamos a quitárselo. No, no va a pasar nada porque no se va a acercar lo suficiente. Y ya está, ¿no? Sí. 300, mira, no hace falta ni tal. Le golpeamos 275 y ya viene el otro grandullón. ¿Nos golpean? No nos golpean. No. Vale Vamos a ver hasta dónde llega El Goomba Vale, hasta después de las maderas Vale, este estaría aquí bien Este aquí No pasaría nada Vamos a hacer esto por si Las Flies lo hago ya Es una pena que esto no se pueda omitir hay algunas veces que sería bueno omitirlo. Recuperación de Spark. Esto les dejaría tiro de piedra de. de. que se, ya no hiciesen nada en los portales. Y como tal, nos juntamos aquí todos. Matamos los portales. Y le damos algún va gigante. 149 nada más, ¿eh? Esta vamos a ponerla aquí. Le vamos a quitar de 5.900. Estamos quitándole unos 400 y pico. Unos 600, ¿eh? Más este. Todavía no voy a hacer el, la protección. Le quitamos unos 600. Ya se queda en 4.500. Yo diría que vamos muy bien, ¿eh? El grandullón de allí todavía no ha venido. No nos han fastidiado ningún portal porque tengo mucho daño en área, por suerte. Estos no se están moviendo. Y ahora sí que sí, hay que ver hasta dónde llega este. Hay que sacrificar alguno. Con este vamos a hacer el hastío. A ver, ¿este hasta dónde...? hasta ahí, eh, justo el límite de donde llega el rabbit. vale, el que tiene más vida es el... es Edge? debería ser, vamos a, a protegernos el grandullón de atrás ya nos va a fastidiar porque nos va a llamar con la habilidad ¿eh? al equipo así que eso es un fastidio y esta, hombre, con esta, si me pongo aquí, le echo fuera. Así que vamos a darle que se vaya un poquito lejitos. No mucho, pero no, y rebota, tío. Qué mala suerte, ¿eh? Voy a sacrificar. Prefiero, en este caso, prefiero sacrificar. A Rabbid Luigi Le llego bastante lejos, eh Vamos a ponernos desde aquí Y de 4.500 Se quedarán 3.900, aprox 3.800 Con este eh... Es que no sé cuánto daño hace ¿Cuánto daño haces? ¿Lo puedo ver? No puedo ver cuánto daño hace, ¿no? No quiero... Vale. No me, no me dice exactamente cuánto golpea. No me he fijado antes tampoco. Toma. 133. Es que este es el que menos interés me genera. 3700. Se quedarán 3100 aprox. Oh, y me lo he echa fuera. Vale, portales. Este. Ya no es solo cuánto se mueve, sino la técnica. Ahí no nos alcanza. Yo creo, porque lo poco que se mueve... Ah, no, se mueve y nos alcanza. Lo que tiene poco es el ataque. Vamos a poner el maglodo... Que vaya por este Y nos lo distraiga Vale No nos puede atacar Vale, vale, vale, vale, vale vale. Me gusta como caza la perrita Este hasta donde se mueve Aquí no nos golpea Y nos viene genial Porque con esta Podemos cargarnos Los portales Vamos a sacrificar a Rabid Mira, a Rabbit Luigi creo yo, ¿eh? Vamos a sacrificar a Rabbit Luigi. Yo diría que sí, que podemos sacrificar a Rabbit Luigi. Vamos a hacerle daño con esto. 159. A ver cuántas veces le golpea. 52, 52, 50... 200 le hemos quitado. Le quitamos más con esto que con nuestro propio ataque. Vale. Que venga... Por Rabbit Luigi No nos ha quitado mucho en el anterior turno Por razones obvias Que teníamos el escudito Le golpeamos de 2500 A 1900 Y nos quedan Dos o tres ataques eh Así que Dos o tres turnos de ataque Dos turnos yo creo Nos lo tira fuera este viene a por este, no puede golpear, este hace acelero, contraataque y no se mueve. No sé qué les ha quitado ahora, le vuelve a quitar 4.000, de locos, de locatis. Por si se nos... ¿Podemos sacar de ahí a Rabbid Luigi? Vamos a sacar de aquí a Rabbid Luigi. Lo que no sé si le saco para que no me ataque. Esa es la mierda. ¡Ah! Tenía que haber hecho esto. Al menos aquí le golpeo. A ver hasta dónde tiene movimiento. Me puedo quedar aquí cerquita. Mm. Vaya fastidio porque no llego con esto. Pero bueno, le quito de aquí. Unos 130 y pico, 131, con Edge. Si se mueve como hemos dicho que no nos puede atacar aquí. Así que me quedo medianamente cerca. Hago el aluvión de espadas para golpearle una segunda vez. Le golpeamos estos 1800, se quedarán en unos 1200, 1100 y algo. 1142, y con esta aquí ya no llego, como ha activado el, el aluvión de espadas no voy a activar el lastío, así que nos viene perfecto, y y y voy a activar esto, pues por el que dirán, le quedan 500 de vida que lo quito en el siguiente turno, y ya está, turno rival, se acerca, no nos golpea, aluvión de espadas 270 y pico y ya está muerto. ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ningún problema, amigos! Se vienen estos, pero ya está muerto. ¿Cómo le mato? Con esto no le mato, pero daño tal... Está muerto, ¿vale? Está muerto, chicos, no, no os preocupéis. Activamos esto para dañar los portales también, hacemos el turno un poco largo, que ya de media hora que más os da ver 33 minutos eh El Maglodo, ¿le puedes hacer daño? Venga, dáselo tú, amiguito Oye, bastante contento y creo que es la primera vez que me enfrento en la torre esta a eso Y le queda 31, vamos a matarle con el rabbit Luigi y así matamos los portales y ya está, batalla superada, batallita superada, ahí está, puntitos de habilidad, los Spark, creo que lo hemos hecho bastante, bastante bien, perfecto chiquetes. Chiquetes, chiquetes, chiquetes. Oye, encantado de haber pasado esto. Sí que he tenido alguna batalla intermedia. Bastante, bastante molesta. De no poder seguir. Pero nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido este nivelón. Y solo voy a comprobar que estoy en en los 25. Mira, 25 enemigos encontrados de todos. Solo me falta... Aspecto de arma, es decir, cuando termine esto me darán el aspecto de arma que me falta Y del 95% supongo que pasaré al 100% Supongo, supongo Llevo 30 horitas de esto jugados eh, Bueno, pone 30 horas y media Yo calculo que 2 horas y pico entre que subo vídeo tal, no sé qué es Que se me queda la consola encendida Pongámosle 2 horas, 3 horas, 27 horas de, de DLC llevo